Hola, amigos de YouTube, hoy les enseñaré 8 trucos que nos ayudarán si somos principiantes en Ubuntu o tenemos mucho conocimiento. El primer truco que haremos es cambiar el nombre de usuario, este nombre donde dice Son Goku. Nos vamos a dirigir aquí, cambiar fondo de escritorio. Luego le damos aquí todas las configuraciones y en cuenta de usuario, aquí vemos el nombre que dice Son Goku, en esta vez pondré YouTube para que podamos ver el ejemplo. Luego que cambiamos eso, tenemos que poner nuestra clave para identificar que somos nosotros y que queremos cambiar el nombre. E inmediatamente vemos que dice YouTube. El segundo truco que quería enseñarle es el siguiente cómo copiar un sin copiar una imagen cómo podemos enviarla a un lugar o a cualquier lugar buscamos la imagen imaginemos que tenemos muchas imágenes y queremos copiar la diferente memoria y no queremos estar copiando y pegando en diferentes memorias simplemente lo que tenemos que hacer damos clic izquierdo y arrastramos la imagen donde queramos y se pega el tercer truco es ¿Cómo abrir una carpeta usando el scroll? La ruedita que tenemos en el mouse. Simplemente le damos donde están los archivos, donde dice archivo, le damos al scroll un clic y abre una carpeta. El siguiente truco es cómo cambiar de una carpeta a otra usando el scroll. Simplemente tenemos que subir y bajar como hacemos para buscar cualquier información. Y como podemos ver cambian las carpetas sin necesidad de, de coger mucha lucha el, el quinto truco es cómo ocultar todo lo que tenemos en el escritorio a veces tenemos muchas cosas en el escritorio y queremos ocultarlas pero esa función está desactivada vamos a configuraciones apariencia le damos a compartimiento y le damos aquí y añadimos esta función. Esta función nos permitirá cuando tenemos muchas cosas en el escritorio. Ocultarlo como hace Windows 7. Y si le damos otra vez vuelven y aparecen. Entonces, para facilitarnos ciertas cosas. El siguiente truco. Es. Cómo saber las aplicaciones que estamos usando en el inicio. Buscamos. En el inicio de Ubuntu, las aplicaciones que inician con el sistema le damos inicio, aplicaciones de inicio. Luego que le damos, vemos, veremos las aplicaciones que tenemos al iniciar nuestro sistema operativo. El siguiente truco es cómo saber cuánta memoria RAM estoy utilizando o el procesamiento de los procesadores como está. Simplemente ponemos la palabra monitor. Nos aparecerá esto, pero le damos donde dice recursos. En recursos veremos cómo están trabajando los procesadores y la cantidad de memoria RAM que estamos utilizando en nuestro ordenador. El otro truco y el último es cómo saber la cantidad de disco duro que tenemos. Le damos aquí mismo a monitor donde estábamos y donde dice sistema de archivo, le damos y vemos la cantidad de gigas que tenemos usada y la que tenemos disponible. Esto era todo amigos de YouTube, espero que este video haya podido ayudarle y a que puedan seguir mejorando en Ubuntu, es un buen sistema, lo recomiendo, utilícenlo y suscríbanse, hasta la próxima.